Veamos cómo realizar la solicitud de folios desde el servicio de Impuestos Internos. Para esto, debemos tener la firma electrónica instalada en nuestro computador. Luego, vamos a Servicios Online y a la opción Factura Electrónica. Luego, Sistema de Facturación de Mercado. En la opción Timbraje Electrónico, encontramos la opción para solicitar nuevos folios. En este caso, utilizaremos la opción del menú postulantes. Para pedir folios de prueba, ingresamos al ambiente de certificación y prueba que nos entregará las mismas opciones que el menú anterior, permitiendo pedir folios sin validez legal. El servicio de impuestos internos nos pedirá iniciar sesión con la firma electrónica o certificado digital. Ingresamos el nombre de la empresa con la que deseamos realizar la solicitud de folios. Seleccionamos el tipo de documento y la cantidad de folio que necesitamos timbrar, en este caso 10. En esta página nos indica cuál será el siguiente folio inicial y el folio final. Presionamos Obtener folios. Para descargar el archivo CAF, hacemos clic en el botón aquí. Con esto, el archivo estará descargado en nuestro computador en la carpeta por defecto de descargas. Ahora vamos al libro Ingresamos al mantenedor de folios y utilizamos la opción Subir CAF. Seleccionamos el archivo XML de los folios descargados desde el Servicio Impuesto Interno previamente y presionamos Subir archivo CAF. Se indicará en un mensaje en verde que el CAF del documento se encuentra disponible. Si ingresamos al mantenedor de folios del documento, podemos verificar que el archivo CAF se encuentra cargado y los folios disponibles.